Pensar que esto es ganga Venimos a jugar fuerte, para nosotros no hay pachanga Anda, estoy solo de vuelta pensando en toda mi banda La magia que hacemos no se podrá pagar Que nadie me quite las ganas jamás Van a mamá, queda rapea y más nada por sonar, invertir, gastar, poner la ficha en juego, ya no es cosa del azar, nos dejen venteladas para pintar cuando lleguen al cielo, voy a repasar todas mis letras con mi abuelo, las musas no se buscan, aparecen solas, transmitimos por la sala, nos colamos en tu emisora, rulando trompetas, saliendo de los bajos, cortando por los sanos, con todo lo que el demonio trajo, le follen a la pasta las cadenas al trabajo, pa' mí tu estás en transportar la magia al escenario Yo también lo he tenido, ten cuidado ahí afuera Niños, sé que estamos jodidos pero no caeremos vencidos No, no pierdo la fe, no sabemos lo que está mal o lo que está bien Hay poca honra de él, no piense tanto y hazlo Si no tiene un techo ni un plato donde comer Lucha por sobrevivir en este mundo cruel Sal a la calle y a lo que te vas. I'm yeah. yeah.